Lecciones de un curso de milagros con enseñanzas profundas de David Hofmeister. Continuamos hoy con la lección número 84. Estas son las ideas para el repaso de hoy. La primera idea, el amor me creó a semejanza de sí mismo. He sido creado a semejanza de mi creador. No puedo sufrir, no puedo experimentar pérdidas, y no puedo morir. No soy un cuerpo. Hoy quiero reconocer mi realidad. No adoraré ídolos, ni exaltaré el concepto que he forjado de mí mismo para reemplazar a mi ser. He sido creado a semejanza de mi Creador. El amor me creó a semejanza de sí mismo. Las siguientes variaciones te pueden resultar útiles para las aplicaciones concretas de la idea. No me dejes ver en esto una ilusión de mí mismo. Mientras contemplo esto, quiero recordar a mi creador. Mi creador no creó esto como yo lo estoy viendo. Y la segunda idea, el amor no abriga resentimientos. Los resentimientos son algo completamente ajeno al amor. Los resentimientos atacan al amor y obscurecen su luz. Si abrigo resentimientos, estoy atacando al amor y por ende, atacando mi ser. De este modo, mi ser se vuelve un extraño para mí. Estoy decidido a no atacar a mi ser hoy de manera que pueda recordar quién soy. Estas variaciones de la idea te resultarán útiles para las aplicaciones concretas. Esto no justifica el que niegue mi ser. No me valdré de esto para atacar al amor. No dejaré que esto me tiente a atacarme a mí mismo. Y nos dice David... Hoy vamos a satisfacer la condición de la realidad. Veamos el mundo como realmente es. El mundo real, el mundo perdonado, el sueño feliz que el Espíritu Santo ofrece a la mente que quiere estar alineada con el amor de Dios. Dejemos hoy que nuestra percepción sea santa. Percibamos solamente lo que Dios ha puesto en nuestra mente, solo los pensamientos amorosos. Estas son percepciones de este mundo, pero este sueño feliz es el camino, la verdad y la vida, manifestado de una forma que solo puede bendecir. Eso es curación. Es imposible percibir un mundo de opuestos, que no se me permita percibir lo imposible. Hoy renunciaré a todos los intentos de establecer mi propia autonomía. A todos los intentos de crear de manera diferente a nuestro Padre Celestial. Hoy nos damos cuenta de la paz del cielo, de la alegría en nuestros corazones. Hoy practicamos con estas dos lecciones de repaso, con seriedad y sinceridad, decimos El amor me creó